que en ese momento de que ingresan a golpear a Eileen me levanto yo de donde estaba acostado y llego un puro cuarto veo que una señora se le tira a Grace a golpearla pido a Grace que se meta en el cuarto y me traemos a dejarle a esa señora para afuera y me quedé, me quedé parado en la, la pura puerta y en eso llegaron otras las otras tres señoras y se me quitaron a tirarme afuera y cuando ya Afuera, cuando yo caí en el suelo me dejaron y se ingresaron otra vez y en eso fue pues, que no sé cómo me, me levanté y dije que quería estaba afuera y de ahí me la llevé para la patrulla que fue lo primero que pensé y después de ahí nos metimos en la patrulla y llegó ese otro señor que había agredido a, a Roxana con el garrote llegó y me exigió a mí que saliera la patrulla y le decía al oficial que me sacara Igual me sacó el otro el oficial, me dijo que sí, que yo tenía que salir. De ahí estuve, yo le dije a Grace que, que yo salía, pero que ella no saliera por nada, que se quedara ahí, que yo sí iba a salir al tío pasado. De ahí me sacó el otro oficial, los dos oficiales, y me tiraron a la calle. Donde me tiraron a la calle, me agarraron otros dos. De ahí... ¿Otros dos qué? Dos... De Luego de ahí me, me trataron de golpear. Me defendí como pude. El oficial, en lugar de defenderme, se devolvió. Como quien dice que, golpe, que te golpeen. Pero cuando vio que o sea, eran dos, no pudieron. Y que vio que cuando me, me les vi solo a uno, entonces ahí sí ingresaron rápido a detenerme. Entonces yo le dije: que, ¿Cómo era posible que me estaban golpeando? No hicieron nada. Y ahora que ya yo llevaba la ventaja, ahí sí me venían a, a, a intervenir. Y leí que, que no era justo así, que se tenía que hacer esos principios. Y me dijeron que no, que esto que se calmara, porque si no me llevaban para la delegación. Entonces de ahí me controlé, me trajeron y me, pues, me pusieron un portón, entonces ellos estaban en la patrulla. No me quisieron ingresar de inmediato a la patrulla, y me dijeron que no tenía derecho a pasar del portón de la, de la propiedad. De ahí me subieron, me estuvieron, me dijeron que no ingresara, que no ingresara. Hasta último ingreso a la puerta, donde estaban los otros en, el, en la patrulla y todo, todo se acabó Ah, bien, gracias.